Hola amigos de Espacio Sin Tiempo. Hay mucha gente que desea meditar. Pero ante tanta cantidad de meditaciones disponibles, uno no sabe cuál elegir. Entonces la cuestión importante es ¿qué propósito tengo con la meditación? ¿Qué quiero conseguir? Entonces uno se estrecha, estrecha las opciones, y es más fácil elegir. Hay meditaciones para sentirse mejor, hay meditaciones para ser un árbol o ser otra cosa en lo que se quiera concentrar uno, hay meditaciones que te llevan a estados alterados de consciencia que producen éxtasis, hay meditaciones que te llevan a ser capaz de ver diferentes espectros de la luz y hay meditaciones para soñar, visualizar y, en definitiva, para viajar. Hay meditaciones con centro y meditaciones sin centro. Hay meditaciones cuyo propósito es influir en los demás influir en los demás mediante la intención, como una fuerza del universo que es, para curar, para sanar, para equilibrar, también para subir la vibración. En el cristiano antiguo se usaba la oración non discursiva, que sería una especie de estar unidas eh, muchas personas en un mismo sentimiento, con una misma intención, y esto para influir en los demás en el planeta Tierra o en cualquier otra cosa. Si el propósito de la meditación es despertar, es comprender para dejar de sufrir, es ver los eslabones inconscientes como se unen y se construyen para crear el miedo, la insatisfacción, la ilusión en definitiva la mentira la mentira y el sufrimiento si la meditación es el medio para erradicar la ignorancia para iluminarse en el sentido de la palabra que es meterle conciencia a los procesos inconscientes eso es meterle Luz a la oscuridad, eso es iluminar, la ignorancia. Eso es, en definitiva, hacer consciente los procesos inconscientes. Así la mente pues, deja de reaccionar, deja de actuar automáticamente y empieza a actuar naturalmente. Si queremos llegar a este último, a esta meditación verdadera, la que te permite, digámoslo así, escapar de la mente, debemos de comprender qué es la mente, cómo funcionan sus mecanismos desde la superficie hasta lo más profundo, debemos de estudiar a fondo, la mente. Como un curso de antropología humana, que se centrase en la naturaleza de la mente humana. Lo que pasa es que no podemos hacerlo desde el análisis. Desde el análisis, la introspección, desde técnicas de psicología, desde disecciones, desde comparaciones y por lo tanto de conclusiones y resultados básicamente no podemos emplear el pasado el pasado hablando en términos de iluminación se refiere a la memoria y por lo tanto al intelecto no podemos activar el intelecto mientras estamos viendo observando viendo los mecanismos, lo que ocurre, las cadenas, los eslabones que unen los pensamientos unos con otros. Debemos de ver esto. Y debemos de hacerlo como un espejo. Como un espejo que refleja todo lo que se ve reflejado sin reaccionar ante ello. Una vez que tenemos claro esto, para los que comprenden y entienden que el conocimiento es la libertad y el conocimiento sobre uno mismo es la libertad sobre uno mismo y que este uno mismo es realmente la prisión de sí mismo y que por lo tanto debe estar enfocado en él mismo como lo primordial o lo más importante en esta vida quizás uno también debería de preguntarse si todo es mente y de hecho todo es mente. Lo digo yo, lo dicen otros despiertos, los iluminados, lo dicen los psicólogos, los científicos, los físicos... Todo es mente. Todo es una extensión de la mente. Un avión es una extensión de la mente. La sociedad tal cual es, es una extensión de la mente. Se basa en ideas, en líneas preestablecidas por cierto, bastante egoístas. Entonces uno puede ver que quizá después de haber practicado un puñado de meditaciones, todas ellas tienen lo mismo en común. Concentración. Y sin embargo, nadie despierta por ello. El budista no despierta por ello el que ama no despierta por ello y no despiertan porque sigue sin haber comprensión de los hechos y por lo tanto sigue habiendo sufrimiento, agonía, escape, elección entre esto o aquello y por lo tanto permanecen en el juego de los opuestos entonces si todo requiere concentración porque parece ser que la mente funciona desde la concentración. Concentración para amar, para leer, para trabajar, para hablar, compartir, para escribir, pensar, analizar. Y todas las meditaciones que hay son grados de concentración. Entonces la pregunta es... ¿Hay alguna cosa o meditación que escape a la concentración, que no requiera concentrarse? Pues para no estar viendo a través del prisma de la mente, quizás si salimos de la mente puedo voltearme y ver a la mente misma y desde fuera examinar cómo es en su conjunto, en su totalidad con una vista panorámica, hoy día también se dice holística, completa. Así pues, la concentración es cuando un yogi se pone a meditar hasta la absorción. Por ejemplo, queriendo ser un árbol, queriendo ser una piedra, queriendo ser una brizna verde... Pero, ¿qué ocurre con la concentración? Pues que pierdes perspectiva de todo lo que ocurre fuera y dentro de ti. ¿Y dónde está la comprensión? No la hay. ¿Por qué anestesia? Te concentras tanto como un láser que pierdes perspectiva de todo lo que ocurre fuera y dentro de ti. Y por lo tanto, no es válido para llegar a la comprensión. Para ver. Además, la concentración indica o implica que es la mente la que está concentrándose. O al menos que lo estás viendo desde las gafas de la mente. Y así llegamos a la pregunta, ¿existe algo en el mundo que no implique concentración? Esa debería ser la meditación verdadera. ¿Existe alguna acción que no esté tocada por el pensamiento? Uno se pregunta, ¿qué es lo opuesto de concentración? Concentrar, desconcentrar, desfocalizar. Nuestro propósito es llegar a desfocalizar. Desfocalizar como una bombilla que ilumina toda la habitación, todos los rincones. Entonces uno se puede dar cuenta de lo que ocurre dentro y fuera de sí en lo más íntimo de él o ella, que es la mente, sus pensamientos. Entonces, ¿cómo hacemos para desfocalizar? Bueno, todas las meditaciones tienen en común la concentración, y esa es la puerta equivocada. Pues lo vemos evidente. Sin embargo, tienen otras cosas en común que sí que son acertadas. Por ejemplo, pones los sentidos aquí y ahora. Pues si no, ¿cómo vas a darte cuenta de lo que ocurre aquí fuera? Tienes que estar escuchando lo que ocurre fuera. El canto del pájaro, la moto que pasa, el niño que llora, las señoras hablando... También en las sensaciones o en otros sentidos, como el viento que te toca, la temperatura que hace o el sol que te acaricia. Tienes que saber lo que ocurre fuera y para eso tenemos los sentidos, para el mundo exterior. Así que tienes que estar atento a toda la información que viene vía los sentidos a tu cerebro. La segunda parte es, toda vez que estamos haciendo esto, tenemos que estar mirando, viendo, captando qué es lo que se mueve, tanto conscientemente como inconscientemente. Esto es mirar los pensamientos. Tenemos que saber qué es lo que este cuerpo está pensando. Solo así podemos crear una consciencia expansiva, una consciencia expandida en dimensión, que puede ver tanto lo que ocurre fuera como lo que ocurre dentro. Y esto es desfocalización, estar desfocalizado, estar iluminando todo alrededor y dentro. Así, uno puede observar los pensamientos sin concentrarse en ellos, sin perderse en ellos. Uno puede ver los pensamientos y no caer en ellos porque también está escuchando los pájaros, porque también está sintiendo el sol. Esa desfocalización no permite que te concentres en el pensamiento y te pierdas en él. La mente querrá conseguir hacer esto por cualquier propósito, con un motivo oculto. Pero así no podrás llegar. Tienes que comprender que a la hora de meditar no hay nada que conseguir, no hay nada que alcanzar. Todo está ocurriendo aquí, en la única dimensión que existe en todo el universo, que es en el ahora, ahora, ahora, ahora, ahora mismo, siempre eterno. Es en este momento en el que crecen todas las plantas, en el que nacen todas las personas, en el que se ejecutan todas las acciones y todos los verbos de todas las personas del planeta es en este único tiempo en el que se mueve todo el universo. Todo ocurrió en este ahora mismo, en este eterno ahora mismo, y todo ocurrirá en este eterno ahora mismo. El tiempo no es más que una ilusión, es una interpretación de la mente. Ayer vimos que la planta era más pequeña, hoy sin embargo es más grande. Y ha habido una progresión en el tiempo. Esta es la ilusión. Para la planta siempre ha sido ahora mismo. Ahora mismo. Si somos capaces de sostener esta conciencia expandida en dimensión. Hacia afuera y hacia el interior. Llega un momento en que. Podremos captar movimientos inconscientes profundos si los observamos mientras escuchamos los animales las acciones en, del exterior permitiremos a estos pensamientos emociones sentimientos que se muevan como un todo y al moverse como un todo tarde o temprano se irán como un todo, para no regresar jamás. Esto es lo que llamamos purificación, purificación del cerebro. El cerebro se purifica de la mente, del programa, del software que ha ido adquiriendo con la experiencia. La mente es una muy veloz generadora de engaños, autoengaños e ilusiones continuas. Pero el mayor de todos sus grandes éxitos consiste en convencernos de que cada uno de nosotros somos ella misma. ¿Qué es encontrarse a sí mismo? ¿No es acaso contemplarse frente al espejo interior? ¿No nos muestra dicho espejo lo que somos? ¿Podemos mantener solo observación ante dicho espejo? ¿Podemos ver y descubrir en él cómo es la naturaleza esencial de la propia mente? ¿Podemos sin juzgar ni condenar nada observar atentamente cómo son sus mecanismos? ¿No es extremadamente bella y maravillosamente instructiva tal íntima visión? ¿Florece comprensión en ese instante? Mucha gente hoy desea meditar, pero a la hora de meditar se encuentran con una variedad enorme de meditaciones, y todas ellas requieren la concentración para desarrollarlas, distintos grados de concentración. La última de ellas es la absorción, pero ninguna de ellas trae conocimiento, quizás algunos poderes físicos u otras habilidades del cuerpo, del cerebro. Sin embargo, hay una meditación verdadera, que realmente te permite observar. Y la observación no puede ser más que sobre uno mismo. Así pues, el observador es lo observado. Un abrazo amigos.